Yo soy Lidia, eh, tengo 36 años y estoy viviendo con mis dos hijas hoy en día en mi casa. Nosotros vivíamos anteriormente en el interior y de ahí vinimos a vivir en la casa de mis tíos. vivimos en alquiler, encargada y toda la vida viví en casa ajena prácticamente. Por eso me puse una meta y dije que algún día voy a tener mi propia casa. Lo logré en realidad gracias a Habitat, las mujeres que vinieron a ayudarme para construir mi casa. Una experiencia única en realidad porque vinieron eh, personas de otros países, conocía a muchas personas que son muy buenas, se esmeraban, trabajaban, eh, no sé, ponían garras y te daban más ganas así de ayudarlas y estar ahí con ellas como para que pueda comenzar y, tipo, que terminar también la casa a la vez. Mis amigas me admiran bastante por el tema de que yo haya logrado conseguir mi propia casa. Veían que se estaba construyendo, recibí muchísimas felicitaciones de todos lados, de todos lados, que decían que era increíble que yo sola haya logrado todo esto. Yo diría a otras mujeres que confíen en Habitat así como yo confié, y hoy en día ya tengo mi propia casa. Y estoy orgullosa de que le haya dado un techo a mis hijas. Mis hijas son todo para mí. Ellas son mis motores. Ellas son las que me motivan como para seguir adelante. No creían que ya estemos en nuestra propia casa. Felices ellas están, felices. Es algo inexplicable. La más chica, por ejemplo, me dice lo que quiere ser como yo. Hasta hoy día no puedo creer de que yo le haya dado una casa a mis hijas. Siempre fue mi sueño, pero siempre le pedí a Dios que me dé esa fuerza de que yo le pueda dar algún día un techo a mis hijas.